noches, bienvenido Rolando, eh, gracias a toda la gente que me está llegando en TikTok, buenas noches, bienvenidos y también en YouNow, bienvenidos, buenas noches a todos y cada uno de ustedes, también estamos haciendo la transmisión para Facebook, para Twitch y para YouTube también, Bakersfield, manda un saludo, bienvenido Bakersfield, bienvenidos a todos los que están entrando a esta transmisión. Voy a poner los lentes. Anita Nava, ¿cómo estás, Anita? Bienvenida, buenas noches. Gracias a Melofita, un saludo Melofita. Gracias a Ana González, a Lupita Yáñez. También saludos a Ander Mora. Bienvenida, gracias. Estoy un poquito ronco. Jerry Lucatero dice que si todavía vive Melisa, no sé, Jerry Lucatero. La verdad no sé nada de Melisa, como les comento yo no, no le escribo, no soy muy de escribirle, siempre espero a que ella me escriba y no me ha escrito, no sé si esté viva o no esté viva, esperemos que sí esté viva Melisa, claro que sí. Alex Medina, un abrazo Alex, Alejandro Bautista, bienvenido, Giovanni Velasco, mi polar también saludos, Alejandro Bautista, gracias a Francisco Javier Guerra, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Francisco? Mi hermano, Akira Drauz, un abrazote, Akira, bienvenido. Buenas a todos, ¿cómo vas, Oxlack? Carlos Armijo, bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Sin tiempo ni espacio, saludotes, mi hermano. Bienvenido. Buenas noches. Hoy vamos a tener una noche de encuentro con lo desconocido, Anita Nava. Eh, está enojada, dice el patrón mandujano. Enojada, no sé. No sé si está enojada. Eh, yo les he comentado que Melissa es un poco rara, siento que es un poco rara, y puede ser que esté enojada, pero no sé si esté enojada conmigo, o esté enojada por algo, o no sé, la verdad, no, no, no, no, no yo no le he escrito, y a lo mejor está enojada porque no le he escrito, <risa> a lo mejor por eso está enojada, eh, teníamos un plan y se ya no se pudo hacer lo del plan entonces no sé si por eso ellos, eh, se haya enojado por eso no creo no creo que esté enojada por eso de que el plan se eh, ya no se realizó que venga a ella este eh, sí fíjate a ella este ya la había invitado me había dicho que sí solamente que no le confirmé qué día Así que nuevamente le voy a escribir ahí este para que venga a platicar con nosotros. Mañana tenemos un invitado. Mañana sí tenemos una transmisión con invitado. Hoy hoy va a ser Encuentro con lo Desconocido y mañana va a ser el podcast con un invitado que tenemos, un youtuber. Que no sé si lo conozcan, pero si no lo conocen, les va a gustar mucho. Es uno de los youtubers que, que yo sigo, que yo veo mucho, que me gusta su contenido y mañana ya me confirmó que a las 9 de la noche estaremos aquí platicando con él. <coughs> Buenas noches desde Colombia, Yamilet. Un abrazo, ¿cómo estás, Yamilet? Gracias, así pasa cuando sucede, a Carlos Salmijo. Eh, Al Never Fake. Gracias, Never Fake. Dice Never Fake que que Yeste desmiente los videos, sí, de veras, no he visto mucho contenido de Yeste últimamente, pero ahora que la invite, obviamente voy a ver su contenido, para ver cómo, cómo va, ya miren Mejía, estamos esperando a que entren más personas para iniciar esta transmisión, así que bienvenidos todos, mientras tanto, Ángel, Ángel Caído, bienvenido, gracias Francisco Javier, que le gustan mucho las transmisiones, hoy vamos a... a... A leer los mensajes que tenemos a lo mejor tenemos historias paranormales si alguien nos habla por teléfono y nos quiere contar su historia también vamos a recibir sus llamadas telefónicas quiero decirles que el día de ayer tuve mi grabación grabé para history channel eh, estaba planeado para pues como para nueve capítulos más o menos desafortunadamente no se dieron las cosas como yo quería, entonces solamente yo creo que serán unos cinco capítulos en los que saldré la nueva temporada de este, de este programa, pero voy a estar dentro de, de History Channel, entonces como por mayo seguramente estará saliendo este, este nuevo programa en History y estaré ahí participando. Y, y al día de ayer en mis entrevistas para History, invitaron también al, al representante de la mano peluda que ya lo había conocido antes eh, solo que ya tenía mucho tiempo y me volvió a encontrar ahí, el de la mano peluda y me dijo, me, no me reclamó pero sí sentí un poco reclamo gente, por, por su culpa de todos ustedes me, me preguntó que si me servía eso de ponerle la mano peludona a nuestro programa, que porque yo ya tenía un nombre y que por qué quería ponerle un nombre que hace alusión a su programa, La Mano Peluda. Y yo le dije que, que no, que le habíamos puesto La Mano Peludona, pero era, era por broma, era por hacer un chiste, por hacer una, eh, una parodia de La Mano Peluda, que como también contamos historias y nos llaman para hablar por teléfono, nos llaman y nos cuentan historias por teléfono pues que hacíamos como la parodia de la mano peluda y por eso le poníamos la mano peludona, pero sí me, me dijo gente que por qué le había puesto la mano peludona, si, si me servía eso que, que era mejor ponerle mi, mi nombre, que yo ya tenía un nombre, que para qué quería ponerle un nombre similar al de ellos, y entonces me sentí un poquito regañado porque me andaba copiando el nombre de la mano peludona. La mano peludona se escucha genial, jaja, ¿qué le qué les importa? Dice Angélica García. Y pues le dije que era una parodia, que, que, no, que no se llamaba así nuestro programa. Y bueno, se quedó con esa idea ya de que era una parodia. Pero y bien que están atentos, ¿eh? están bien al pendientes de que en nuestro programa le pongamos la mano peludona, la rajada peluda... Ahora mejor me voy a poner extra Oxlack, extra Oxlack, hoy oh, en extra Oxlack, las evidencias paranormales de la semana. En extra Oxlack, no vamos a poner extra Oxlack. Ya que le hicimos la, la, este, la copia a la mano peluda, vamos a ponerle extra Oxlack, ¿sale? ¿Qué les parece? Hoy oh, en Extra Oxlack. Déjeme, ya me preparo mi café para iniciar esta transmisión. Ya estamos, ya todos entraron. Así que vamos a empezar. A la segunda iba a ser mi café. Pero no hay café. Denme un segundo, regreso. <coughs> esta noche, esto no es normal, ahora sí, ya estoy de regreso, ya fui por un café, porque no tenía, no tenía café, y ahora sí, tenemos cafecito, lo que Oxlack cuenta, sí, le vamos a poner a un nombre así, lo que Oxlack cuenta, eh, extra Oxlack. Y vamos a poner extra Oxlack, me gusta mucho ese nombre, suena bien. Y ya no vamos a ponerle la, la mano peludona. Dice el libro de visión que no tome mucho café porque no voy a poder dormir. No, mi hermano, ahora me la paso durmiendo mucho, la verdad. Eh, duermo bastante. Entonces ahora sí no me preocupa tomar café para no, que no dormir porque duermo todo el día. Muy bien, pues vamos a iniciar, vamos a iniciar esta transmisión gente. Arles me pregunta que si recuerdo el programa de TV Azteca que se llamaba Caso sin respuesta, no este Arles no recuerdo ese, ese programa de TV Azteca, no no lo recuerdo. La catarsis de Oxlack, Oxlack Bonus Track, le vamos a poner eh, Extra Oxlack, esta noche en Extra Oxlack, vamos a iniciar la transmisión, gente, buenas noches, esto es Encuentro con lo Desconocido, La Mano Peludona, La Rajada Peluda, Moco, transmisión Podcast de Terror, Paranormal, Noches de Terror, como ustedes prefieran decirle, yo siempre le pongo nombres diferentes a esta transmisión, entonces, hoy vamos a hablar sobre fenómenos paranormales, historias, leyendas. Si alguien me quiera llamar por teléfono y contarme una historia, les voy a poner mi número telefónico en pantalla para que me puedan llamar por teléfono, me puedan mandar un audio, me puedan escribir, me puedan contar las historias sobrenaturales esta noche. El día de mañana, ya que todos están juntos aquí, les digo de una vez, mañana tenemos transmisión especial a las 9 de la noche tenemos un youtuber que es de uno de mis invitados. Él hace exploraciones en Perú. Hace exploraciones pero de día, no paranormales. Pero está muy interesante porque ha encontrado muchas cosas muy, muy interesantes en, en Perú, en sus exploraciones que ha realizado. Una de esas exploraciones importantes que ha hecho y que me hace mañana tenerlo como invitado y presentárselos a todos ustedes, es un video donde en un cerro que exploró, encontró cuevas y en esas cuevas encontró cráneos, muchos cráneos, entonces está bien interesante eso, porque no solamente eran cráneos normales, sino eran cráneos alargados, como los que mencionan que son cráneos de extraterrestres, así encontró una cueva con ese tipo de cráneos, las fotografías que se tomó con esos cráneos son impresionantes, es un lugar eh, que, que no está conocido por el público, por la gente, no lo conocen, entonces le vamos a preguntar todo eso, cráneos reales, sí, cráneos reales alargados, si tenemos fotografías por ahí mañana que, que nos las permita para mostrárselas, y ese, ese lugar me pareció bien interesante, incluso yo, yo traté de contactar a History para decirles, que si me auspiciaban un viaje a Perú y a, a ir a, expl a explorar esas, esas cuevas con esos cráneos, encontrarlos nuevamente. No sabemos si a partir de su video haya gente que haya ido a buscar a esos cráneos o no, porque es una región también inhóspita. Mañana le vamos a preguntar todo eso a nuestro buen amigo Franz. Mañana a las 9 de la noche estará con nosotros platicándonos sobre esa experiencia y sobre muchas otras que ha tenido ¿Y cómo ha sido ser youtuber? Un youtuber de exploración, un youtuber de viajes, eh, cómo, cómo se paga los viajes, cómo lo ha logrado, cuánta gente lo sigue y demás, porque ha tenido bastante éxito. Es un chico que empezó desde cero y le va muy bien, Franz. Ah, seguramente algunos lo conocen y si quien no lo conozca, pues bueno, su contenido es de los que más me entretiene a mí, son de los videos que yo veo y es un youtuber que que me parece muy interesante. Natanael Ramírez dice que si los saludo, le mando un abrazote, y vamos a ver qué tenemos en el correo, vamos a iniciar esta transmisión ya, tenemos un mensajito de alguien que nos dice lo siguiente, vamos a compartir pantalla, estoy enfermo, no me sabía que estaba tan enfermo, como no hablo durante todo el día, no me había dado cuenta que estaba enfermo, la verdad. Hasta ahorita que empecé a hablar, me doy cuenta que estoy ronco. Entonces, obviamente, estoy enfermo, pero no lo sabía, gente. Como no hablo, <risa> no hablo durante el día, no sabía que estaba enfermo, no sabía que estaba ronco. Un abrazo a Esther, que está escuchando la transmisión mientras trabaja. Esther, te mando un abrazote. Gracias. Y tenemos este mensaje que dice, Oxla, oh, querido... Te sigo desde el 2013 a no bajar los brazos. Te saluda Juan desde Argentina. Un abrazo para Juan desde Argentina. Gracias. Aquí dice otro mensaje. ¿Qué tal, Oxlac? ¿Cómo estás? Mira, el motivo de mi mensaje es que yo tengo dos videos que fueron grabados cerca de Tepozotlán. Mi tío trabaja en las minas sacando tierra y además en camiones de volteo. Bueno, unos compañeros de él se quedaron una noche a tomar y grabaron esos videos junto con una foto. El lamento es muy similar al del video que tienen del de las brujas de Querétaro. Cabe señalar que estas evidencias son verdaderas, ya que pues ellos no tienen las herramientas para editar. No sé si te interese checarlos. Te mando saludos desde Ciudad de México. Le vamos a poner que sí que nos mande los videos. Que me mande los videos y los vamos a ver. Eh, vamos a ver qué más nos ha mandado evidencias o algún mensajito. <coughs> Vamos a ver, aquí alguien nos ha mandado muchos links, pero solamente links. Alguien aquí nos ha mandado eh, un poco de creepypasta. Vamos a ver, alguien nos ha mandado otro link. Alguien nos ha mandado un audio. Vamos a escuchar este audio, a ver qué dice. Uh, se está bajando el audio, vamos a escucharlo. Hola, hola, buenas noches, mucho gusto. Bueno, desde aquí te habla Marcos, soy de Argentina, Mendoza. Y bueno, eh, quiero comenzar, eh, digamos, tengo muchas experiencias desde chico que me han pasado, tanto como te explicaba en el mensaje, como así con brujas, eh, parientes que eh, les han sucedido cosas o también... Eh, han digamos ellos eh, los he descubierto que han estudiado con la magia roja y negra eh, porque les cubrían los libros no sé si eso tendrá que ver pero eh, me han pasado muchas experiencias bueno la que te voy a contar uh, la verdad que es eh, grupal eh, entonces es como que yo tengo testigos ah, hay muchas experiencias que yo he tenido con personas eh, tanto exparejas que han vivido lo mismo que yo en ese momento Y entonces puedo tener, digamos, testigos de lo que ha sucedido Y otras que me han pasado individualmente Y bueno, y en el otro audio que te voy a mandar Te voy a contar desde que desde chico yo puedo hacer viajes astrales eh, La separación de del cuerpo, del espíritu, y contarte esas experiencias que para mí no han sido muy buenas, y también he podido ver este mundo paralelo en el que vivimos, eh, que es donde deambulan, digamos, eh, los espíritus, ¿no? Y que es muy bonito. Pero bueno, acaba mi primera experiencia. Eh, te cuento que una vez yo era organizador de un grupo en una iglesia, entonces sucede que, nada, nos organizamos un fin de semana y nos vamos de camping a potrerillos, uh, más exactamente, irrigación, antes de llegar a Las Vegas. Eh, yo, digamos, que en ese momento era la persona mayor con una pareja que yo tenía, y los otros chicos eran buenos desde la iglesia, eh, que eran tanto hombres como mujeres, pero de menor edad. Entonces, bueno, en la noche decidimos... A dejar a las chicas en, el, en las carpas porque habíamos ido en carpas y decidimos bueno irnos con algunas bebidas y subir a los cerros entonces eh, bueno éramos todos los hombres así que subimos todos estábamos muy entusiasmados porque íbamos a pasar una noche digamos entre hombres a contar historias de terror bueno beber un poco y divertirnos eh, bueno, eh, comenzamos a conversar, eh, no recuerdo mucho los temas, pero cada uno iba contando sus historias, eh, empezamos a beber, bueno, eh, si continúa la noche, entonces eh, prendemos una fogata y estamos, digamos, en la punta de un cerro, ¿no?, de, de tantos cerros que hay allá en, en eh, ¿cómo se llama?, en Potrerillos. Y, bueno, eh, nos vamos, digamos, durmiendo. Entonces, estábamos durmiendo en el círculo de la fogata. Y, bueno, uh, yo tampoco no me di cuenta cuando me dormí, parece que nadie se dio cuenta cuando se durmió, pero todos nos dormimos. Lo que sucede es que yo me despierto, tengo ganas de ir al baño, entonces tengo ganas de ir a mear. ¿Y qué hago? Prendo la linterna, voy hacia, hacia mi lado derecho, y bueno, voy alumbrando y justamente cuando voy, digamos, a, a hacer mi necesidad el pis, ¿no? Uh, alumbro una piedra y veo una piedra con una cruz, es decir, con una pintura roja, que para mí, bueno, era sangre. Pero no una piedra con una cruz con sangre. Era sin neta. Entonces yo me asusto un poco, pero digo... Pero ¿cómo puede ser? Es decir, no creo que a nadie se le haya ocurrido hacer este chiste. Es decir, creo que todos se durmieron antes que yo. Es decir, en ningún momento vi a alguien que pudiera tener ese espacio para, para hacer ese chiste. Aparte eran más chicos. Entonces decido despertarlos porque me da mucha curiosidad y todos vienen y alumbran la piedra, y era una piedra con una cruz de sangre. Bien, perfecto. Eh, y por una de esas casualidades, no sé quién, va hacia el otro costado, es decir, si yo estaba en el este, la otra persona está, va hacia el oeste, a también a hacer sus necesidades, a mear, porque ya que estamos de un lado, él va a hacer sus necesidades, va alumbrando con la linterna, y nos pega un grito, y nos dice, vengan, y cuando vamos, había otra piedra, en, también, con una cruz de sangre, entonces, yo no sé por qué, pero se me ocurrió decirles, chicos, empiecen a alumbrar el círculo donde hemos dormido, y empezaron a alumbrar con linterna y, cuando alumbraron todos, empezaron a buscar el círculo, encontramos cuatro piedras con cruces con sangre. ¿Vos te imaginás, Aula, el cagazo que nos pegamos yo y todos los chicos? Se nos pasó el pedo, bajamos cagando del cerro. <risa> no tenés una idea cómo veníamos bajando en la noche en la oscuridad con las linternas no, no, fue increíble esa, bueno, fue una experiencia muy loca que no tengo explicación quién carajo nos vino y nos digamos, nos hizo esas cruces con sangre en la noche, en medio de la nada en la punta de un cerro eh, y yo soy muy atento, por más que me duerma, podría haber escuchado a la gente, no sé, no hay explicación, pero nos pasó a todos y todas las personas que eh, conozco se deben acordar de esa experiencia y es algo que para mí lo, lo, lo direcciono con brujas, no tengo otra cosa que contar eh, porque no tengo la menor idea y te puedo asegurar que no fue un chiste fue algo de verdad así que bueno después nada, volvimos al campamento y las chicas se cagan de la risa y nosotros estamos recagados <risa> así que bueno, esa es mi primera ¿no? mi primera experiencia pero es una experiencia grupal que tuve con algo bastante muy muy muy loco que yo lo relaciono con brujas este, bueno, tengo familias que han... Ahí está nuestro amigo, nos ha mandado este relato de un acontecimiento que parece más como el inicio de una película de terror, ¿no? Nicole, te mando un abrazo allá en TikTok, y Alejandra también, bienvenidas, buenas noches, ¿cómo están? Parece película de terror, ¿no? De pronto están en, en, acampando, la pasaron bien, contaron historias de terror y a la hora de, de irse a dormir y de que va a ir al baño, se da cuenta que hay una roca con una cruz ensangrentada y después se dan cuenta que hay más cruces con sangre. ¿Quién puso esas cruces ahí con sangre? Pues nadie lo sabe, dice que se fueron del lugar. Pero eso suena como inicio de una película de terror, como si de pronto de las piedras brotara la sangre y se formaran cruces, como un estigma. Entonces suena interesante su, su relato. Yo no sé, yo creo que me hubiera quedado a investigar más sobre quién habría puesto esas cruces de sangre y para qué, ¿no? O los trataron de espantar o había alguna secta cercana o qué fue lo que ellos descubrieron esa noche en el campamento. Podría bien tratarse de una película llamada Lo que sucedió en el campamento aquella noche. Un abrazo para Brexmer Games que nos mandó 20 pesotes en el superchat. Gracias gente por apoyarme con los superchats. Mándenme su superchat, gente apóyeme con eso en las transmisiones y las estrellitas en Facebook, gente Aplíquenle ahí, píquenle las estrellitas en Facebook. Y los regalos y los likes allá en, en YouNow, como Raúl Ponce, que nos mandó 2,500 likes, Raúl, mi hermano, gracias, Anita Nava, Arles también, Andrea que está con nosotros, Beatriz G también, Akiroi70 también, hola, buen viernes, es viernes de fenómenos paranormales, de historias de terror, vamos a ver qué tal va avanzando la noche y qué historia nos vamos encontrando. Aquí alguien me había preguntado sobre un video que se volvió viral, estos ayer o antier, sobre una pareja de influencers, de influencers eh, ecuatorianos, que según perdieron su hijo por un fenómeno paranormal, el video eh, se subió a Facebook, eh, <coughs> Yael L me mandó 10 pesotes, gracias Yaelele antes de que, de que hable sobre ese fenómeno paranormal y sobre lo que opino de ese video, debo de decir que me sorprende el cómo cómo en Latinoamérica tenemos las mismas prácticas o tenemos eh, los mismos sucesos, me parece bien impresionante cómo parece que cada uno, cada país vive sus propias realidades y vive sus propias historias, y tiene sus propias cosas, y cuando te das cuenta es lo mismo de un país a otro, es lo mismo, entonces me sorprende muchísimo para empezar, esta pareja de influencers, porque es una pareja de influencers, según, y yo no sé qué tan famosos sean estos ecuatorianos, si ustedes los conocen, no sé qué tanto sean tan famosos, pero la chica se parece a Kimberly Loaiza, y el chico se parece a Juan de Dios Pantoja, o sea, es como lo mismito de Kimberly y Juan de Dios Pantoja en México, pero en Ecuador, o sea, es como los mismos, como si los hubieran copiado y los hubieran puesto calcas ahí, y tuvieran sus propios influencers, yo no sé cómo, hay gente que que hace o endiosa a esas personas, que son iguales, ¿no? Qué raro que haya unos influencers idénticos en Ecuador, que en México está rarísimo que, que sean idénticos estos youtubers o influencers o lo que sea, pero me parece una tomada de pelo, me parece una basofia, me parece una corrientada, una vulgaridad, un eh, cochinero, me parece una porquería terrible, eh, morboso, asqueroso, el que... Mencionan que pierden a su hijo por un fenómeno paranormal que está hecho con hilos. La sábana esa que sale volando, la jalan con un hilo, se ve claramente. Es El video es tan, tan decadente, tan, tan región 4, tan producción malísima, tan corriente, tan sencillo, no sé, Dios mío santo y muchas personas vi que comentaban que, que bendiciones, que no sé qué, que estaban pidiendo, llorando por estos dos influencers, que porque el demonio les estaba haciendo estas cosas, Dios mío, ¿qué les pasa gente? Vamos a contestar esa esta llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Colgaron, colgaron, pero bueno, habían llamado y colgaron. Yo no sé por qué esa gente se hace famosa, yo no sé por qué hay más gente que los hace famosos, yo no sé por qué hay gente que se cree todo lo que ve en internet y yo no sé cómo hay gente que hace producciones tan, tan tontas, tan absurdas y que haya gente que se las crea no puede ser, no puede ser. Ese video me dio hasta pena subirlo a alguna red social mía. Eh, se ve a leguas que es jalado con hilos y demás. Pero coincidencia, coincidentemente es el video que más reproducciones ha tenido a lo largo de la semana. Es como que el más viral que ha existido yo no puede ser. O sea, el más absurdo, el más tonto, es el que no quiero poner y es el que se hace más famoso. No puede ser. Maquinista Acordeón nos mandó 20 pesotes. Saludos a todo el programa. La hendidura peluda, dice Maquinista Acordeón. La hendidura peluda. Eh, dice, la gente le gustan esos tipos de videos. Ay, no puede ser. Luego, debo eh, decirles algo gente, en mi página de Facebook, eh, la gran mayoría de veces no soy yo quien publica las cosas en mi página de Facebook. Lo digo esto, no es porque quien publique que son mis administradores, lo hagan mal, sino porque publican cosas que no soy yo, publican cosas que, que no me representan publican cosas bien absurdas. Y de pronto, eh, mi amigo Leo, mi amigo Leo, que es eh, administrador de mi página de Facebook, publica memes, y son memes que no me representan para nada. Tienen audiencia, tienen la gente comenta, participa y demás, pero son memes como que no. O sea, por ejemplo, ahora en los del 14 de febrero, Hubo memes en mi página de Facebook y yo no lo subí, no, no, no me representan, no me siento identificado. Y le estaba diciendo esto porque mi, mi manager Italia publicó este video, este video de estos influencers ecuatorianos en mi página de Facebook, lo publicó así como pareja de influencers pierde a su bebé por fenómeno paranormal. Y yo cuando ya lo vi, ya llevaba como dos horas de haber sido publicado en mi página. Y yo dije, no puede ser. ¿Qué va a decir la gente de mí? Que estoy, com estoy compartiendo material absurdo, tonto. No puede ser. yo No son mis palabras, ¿no? Yo no voy a compartir una porquería de esas. Y si la voy a pu publicar, voy a poner estos estafadores eh, mintieron en su video. O sea, claro. No voy a, a darle... Eh, como que la gente siga el tema y que crea que ese video es real. Entonces, mis publicaciones en mi página de Facebook, no soy yo el de los memes, no soy yo el de los videos paranormales que puedan poner. Eh, no es muy grave el asunto, no es como para que les digan mis administradores que dejen de publicar cosas, porque lo hacen bien. A la gente les llama la atención ciertas publicaciones, cientos, memes y cosas así. Pero no soy yo, ¿no? no, no, me representa. Hay unos memes que ni en cuenta, no sé, no, no, no son ni siquiera de México, no son de Colombia, porque Leo es colombiano y a veces como que no, no encajan tampoco. Entonces, eh, por eso les digo que hay cosas que a mí me da cosa publicar, compartir. Este video de esta pareja ecuatoriana, la verdad, es uno de los más tontos que he visto. Y es uno de los que más he visto que la gente está reaccionando y están compartiendo y están eh, intrigados por ese caso de que esta, estas personas perdieron a su bebé. La verdad, no sé si ellos hayan declarado que perdieron el bebé por ese fenómeno paranormal, pero si declararon eso, qué corrientada de personas, ¿no? De que traten de engañar a la gente con una historia falsa. Y no sé a dónde vayan a terminar cada una de esas personas, ¿no? Por el momento ahora son famosos, tienen la atención de la gente, pero para seguir teniendo la atención de la gente se necesitan tener muchas más mentiras y eso poco a poco seguramente se les va a ir acabando como a todos los mentirosos. Todos los que son mentirosos y están en redes sociales y de pronto son famosos y tienen popularidad y ahorita están jalando mucho y demás, eh, les va a venir, les va a venir el... el el, lo que tiene que venir que es la decadencia porque no pueden seguir mintiendo no pueden seguir engañando a las personas todo el tiempo a menos que sean como ciertos personajes que ya llevan rato engañando a la gente que la gente los, les sigue creyendo estoy bien ronco gente no me había dado cuenta la verdad no sabía qué tan enfermo estaba ni sabía que estaba tan enfermo me siento bien ronco no puedo ni hablar y me siento como que muy cansado, me falta el aire, tengo el COVID gente, tengo el COVID, yo que no creía en el COVID, ya tengo el COVID, el COVID me está extinguiendo. Lupita Yáñez, un abrazo, vamos a seguir hablando sobre los temas paranormales que tenemos esta noche. Y bueno, sobre ese video decirles eso, me parece completamente falso, absurdo, de mal gusto, mediocre, cuarta, tra, cuarta región qué decir cuarta transformación cuarta región eh, de lo más tonto que he visto pero bueno ahí está el video que es muy famoso lleva dos días siendo muy famoso esto de los influencers eh, ecuatorianos y luego yo no sé esos influencers cuando se se escucha bien feo que te digan que eres influencer porque cuando te dicen que eres influencer significa como que eres conocido pero no haces nada, o sea, no, no sabes hacer nada. Y eso es, cuando alguien le dice, ¿es influencer? Es como, lo conocen un chingo de gente, pero son personas que son vacías huecas y no saben hacer nada. Entonces es feo, a mí no me digan influencer, no lo soy. Eh, porque me faltan un chingo de tatuajes, me falta gustarme el reggaetón y hacer otras cosas absurdas, bailar y demás para ser un influencer. <coughs> Dice sin tiempo ni espacio que ponga orden en mi Facebook que Porque al fin es tu nombre y mi reputación Sí, sí, eh, sentí, siento pena por decirle a, a, a mis compañeros Decirles, oigan, pues es que ¿qué les puedo decir? No, no, no puedo decir, pongan memes más inteligentes O a, a, yo creo que a, a, a mi manager si sí le podría decir Oye, no pongas ninguna noticia que sea falsa. Porque, pues yo no soy para andar poniendo noticias falsas y pasándolas como reales. Yo no voy a ser partícipe de eso. Al contrario, en mi página se deben de publicar cosas para desmentir todas esas falsedades. Pablo Maidana dice, hola mi querido Oxlack, saludos y espero que te recuperes pronto. Gracias Pablo Maidana. A ver, ¿cuál es el día? ¿Cuándo es el día que llegue que me recupere? Estoy bien cansado, estoy cansado de mí mismo, mi hermano muy cansado. Carlos Armijo, gracias mi hermano por esos 10 mil soles, eh, no, pesos colombianos, ¿no Carlos Armijo? Son pesos colombianos. Gracias, gracias mi hermano, es increíble la actuación de ciertos youtubers, dice Kikol70 <coughs> Dice Norma Torres, buenas Ox, oye, la transmisión con Jorge Moreno en el minuto 8, Hubo una interferencia rara, se escuchó una voz de hombre y ve la interferencia en la pantalla de Jorge. Oh, voy a revisar eso, Norma Torres no había visto. Dice que hay una interferencia rara en la transmisión que hicimos con Jorge Moreno. Recuerden, el día de mañana tenemos invitado, tenemos a Franz, que nos va a hablar sobre sus exploraciones y misterios. Mañana estará Franz en esta invitación que le hicimos a la transmisión gracias por los superchats gente, gracias por esos superchats, vamos a ver qué más tenemos en el correo, en el whatsapp, qué más nos han mandado <coughs> tenemos un audio y vamos a escucharlo Hola, buenas noches, qué tal Oxlack, y a todos y a todas las personas seguidoras de tan interesante programa Oxlack, yo la verdad este eh, sufro de lo que es parálisis del sueño, es muy incómodo, y... y la verdad es que cuando es, es, es bien, bien horrible, la verdad, o sea, está semi despierto, o sea, entre despierto y dormido, y no puedes reaccionar, o sea, a lo que te está sucediendo, yo este recuerdo que en una parálisis que tuve, imaginaba, o sea eh, lo veía tan real, un duende un monstruo, una, un espectro sentado encima encima mío, y yo acostado y como que me sustraía algo de los bolsillos, dinero, creo que era que me sustraía, y yo quería gritar quería llamar la atención de alguien, y no podía, no podía moverme no podía mover los músculos, nada y a lo que me desperté eh, fue una sensación horrible, la verdad una sensación horrible, parecía que iba a morir otra parálisis la que más me asustó a mí fue cuando y la sentí tan real o sea que eso no, no sé la verdad no tengo explicación, fue cuando me pasó a mí este, parece que algo me puso yo por unos momentos creo que debe haber sido parálisis del sueño también o no sé la verdad porque quería moverme yo también y no podía como que mi cuerpo se entumeció se puso muy rígido y y mi espalda se le sea de, de, de la cama, unos cuantos centímetros, no estaba en el aire, pero la, mi espalda se arqueó, y no podía moverme, era desesperante, quería llamar a alguien, al final ya terminé llamando a mi hermano ya con todas mis fuerzas, ya creo que ya, y sentí que algo salió dentro de mí, y se fue por otro lado, salió a la calle, ¿sí? y pude escuchar que unas personas se asustaron cuando justo yo sentí que algo salió de mi cuerpo corriendo como un espectro y unas personas que estaban afuera se asustaron, se asustaron. Dijeron, ¿qué es eso? O sea, y eso de verdad me quedó este, de algo terrorífico, o sea, fue algo real que me pasó y es algo que no quiero volver a experimentar, la verdad, o sea, no sé qué pudo haber sucedido. Eso es lo que, lo que te quería comentar a Oslar. saludos. Ahí está, el relato de nuestro amigo que dice que tiene parálisis del sueño que sintió que incluso se moría. Es horrible la parálisis del sueño. Sé que muchos de ustedes la han padecido y que es verdad que se siente que uno no se puede mover y que está desesperado y que una fuerza extraña nos detiene, que está eh, con nosotros. En este caso, pues, dice esta persona que incluso veía a un, a un ser, en este caso un duende, <coughs> que estaba ahí con él. Creo que la parálisis del sueño, a pesar de que los médicos digan que es parte de un estado de somnolencia, de un estado mental en donde soñamos, yo creo que sí es, es la parte en donde el espíritu eh, se, se integra entre la realidad y, y, y el mundo inmaterial, ¿no? En la otra dimensión. Entonces, yo creo que efectivamente los parálisis del sueño es ese momento en el que el cuerpo está entre lo espiritual y lo material, y es donde se juntan estas dos dimensiones, y experimentamos ese miedo, ese miedo a sentirnos eh, sin refugio, porque parece que nuestro cuerpo es nuestro refugio, es nuestra corteza, es lo que nos recubre, es lo que protege, no solamente a nuestro organismo, sino principalmente al espíritu, es el contenedor de nuestro espíritu, y cuando nosotros nos salimos en esos viajes astrales, en esas parálisis del sueño, estamos vulnerables a cualquier otra fuerza invisible que esté cerca de nosotros. Y por eso sentimos el miedo, estamos desprotegidos. Espero que cuando muéramos, nuestro espíritu eh, no se encuentre en esa sensación de desprotección eh, y de vulnerabilidad y que sentamos temor, ¿no?, esperemos que el espíritu sea fuerte, porque si no, sentirnos desprotegidos sería bastante, bastante crudo, porque para que volvamos a tener otro cuerpo, tendríamos que reencarnar, o ser otro ser, en, ¿no? en esta dimensión, donde estemos buscando meternos a un cuerpo, y poder estar protegidos, Beatriz que nos mandó 400 likes, Beatriz un abrazote, gracias, el Mero Mero escribe en TikTok la parálisis del sueño ya tiene explicación científica es una hormona que secretamos al dormir es una hormona que secretamos al dormir dice nuestro amigo Joel Mero Mero pues esas son las, las cosas que se dicen científicamente ¿no? pero eh, pues ya cuando te sucede tú sabes que es tan extraño que puedes darle otra, otra respuesta, no solamente lo que los científicos digan, recordemos que la ciencia se acerca a la realidad, las la ciencias son, son, son teorías, son hipótesis que se experimentan, que se comprueban y de ahí sale un resultado y conocimiento, pero no significa que sea completamente la verdad, la ciencia también está buscando constantemente la verdad de todas las cosas, entonces, no porque ya un científico diga una cosa, significa que esa sea la verdad. No. Tenemos hipótesis, tenemos teorías, tenemos conocimientos, pero no verdades absolutas. Dice Iblis Vandala que ella sí cree que reencarnamos. Chema, gracias a Chema Mendoza. Buenas, Oxlack, espero que estés bien. Dice Oxlack, ¿qué tal si invitas a Luisito Rey o a Cris Martel? Harían buena dupla. Voy a invitar a Luisito Rey voy a invitarlo a mi hermano, para la otra semana le escribo, y le voy a invitar a que pase una noche paranormal con nosotros, hablando de estos temas, claro que sí, Chema Mendoza a Cris o a Luisito Rey claro que sí, a cualquiera de los, de los dos les voy a, a decir, o si no, al de Lobo también gracias a Ale Rodríguez que dice, hola, ¿cómo estás? aquí pasando a saludarte, la maestra Ale Rodríguez, le mandamos un abrazote a la maestra que siempre ve estas transmisiones pero no significa que no pase lo que dicen, las hormonas es como se produce. Saludos, Oksla Castro, a nuestro amigo Dross Rotsan, nuestro amigo Dross Rotsan, Región 4, que tiene mucho tiempo en las transmisiones, y que mucha gente cuando entra a las transmisiones, piensa que es el verdadero Dross, o sea, hay muchas personas que ahora, ahora mismo, piensan que este Dross que está en la, en la transmisión, es el Dross verdadero, o sea, hay gente que todavía no ha sido desengañada, no, no es Dross real, es Dross Región 4, es nuestro Dross único, nuestro único Dross Región 4 y no se crean, no se crean que es el original. Luego yo veo que está en la transmisión y están comentando, Dross, Dross, salúdame, Dross, soy tu fan, Dross, me gustan tus videos, Dross, Dross, no sé qué. Y, y el Dross Región 4 haciéndose, haciéndose el interesante, el de no les contesto, no les voy a mandar mensaje. Y Dross, Dross, Dross, Dross, sigo tu canal, Dross, salúdame. <ríe> Dice José FL, sí, pero después de todo el final, el resultado científico es lo más cercano a la verdad absoluta, es más equi equivocado decir que lo científico no es acertado. Es más equivocado decir que lo científico no es acertado. Eh... Pues depende que José, depende qué tanto seas convencido, ¿no? Depende qué tanto te convenzan las cosas a ti. Eh, si yo digo que la ciencia no es la verdad absoluta, o muchas cosas de la ciencia no son verdades absolutas, es porque yo en lo personal no me, no me siento contento, ni complacido, ni estoy eh, aceptando al 100% las cosas. Pero si hay gente que sí le sí, sí quiere aceptar cualquier cosa que se le diga y que quiere tomarlo como una ley, pues adelante. Esto ya depende de cada quien, de qué tanto eres como para ser sometido, qué tanto eres tú para ser, para que te aceptes las cosas y demás. Yo como soy una persona que sigo preguntándome y sigo buscando más y más y más acerca del conocimiento que tenemos, pues yo obviamente no voy a aceptar al 100% algo, siempre habrá una duda, el, el saber y el querer saber más, pero hay muchas personas que aceptan cualquier cosa que se les diga, y eso está bien, cada quien es feliz como, como resulte, y los que, los que aceptan las cosas son más felices, los que aceptan las cosas ya no se meten en problemas, ya no tienen dificultad con pelear con otras personas, ni mucho menos, porque simplemente dicen, ah, esto es esto, lo dijeron en la televisión ayer, lo vi en un TikTok y demás cosas, y entonces ya no se meten en discusiones, y la gente que no, no acepta las cosas y que todavía duda, pues sí, no es, no es tan feliz, ¿eh? porque siempre va a estar en continuo y constante eh, choque con otras ideas, con otras cosas. Dice Oscar Joel, que cómo me fue con History Channel, con Discovery Channel. No, pues con Discovery no, no tengo nada con Discovery Channel, mi hermano. Pero con History, pues más o menos, me fue más o menos. Hubiera querido grabar nueve capítulos y terminé grabando como cinco. Pero bueno, eh, a, a veces hay, hay momentos malos en la vida, la verdad. Yo no estoy en mi mejor momento, la verdad estoy en un momento muy malón, muy malón. Eh, he tenido muy buenos momentos en la vida, muy momentos muy malos también, muchos muy malos ahora me encuentro en un momento bastante malo eh, y, pero tengo confianza y tengo fe de que de que pronto tenga que, que salir a hacer cosas mejores, ¿no? que, que mi vida cambie mejor entonces tengo, tengo fe y pues me tengo que aferrar a eso porque pues así no siempre estamos arriba, no siempre estamos felices no siempre nos va bien. Es un sub y baja. Y pues ahora a mí me está tocando estar abajo. Y se siente muy feo. Pero bueno, aquí estamos. Con la actitud. Dice el personal. Entonces la tirada de cartas de Melissa no sirvió. Gracias a toda la gente que me manda mensajitos buenos. Sobre Melissa, no sé, gente. Para la gente que me está preguntando de Melissa. Eh. No sé, no sé qué tenga, no sé si está enojada o no sé si tenga mucho trabajo, no sé por qué no me ha escrito. Eh, yo no le he escrito porque yo no la molesto, pero, pero no sé. Esperemos que luego venga. Así pasa de pronto, no nada más, no viene un rato y después vuelve a venir. Así que ya sabe que ella siempre será bienvenida cuando quiera estar con nosotros en la transmisión. Cuando tenga su tiempo, cuando esté contenta, esté bien, pues aquí la, la esperamos. Mientras tanto, pues transmitimos nosotros y, y hacemos invitaciones a otros eh, youtubers, a otros personajes que quieran hablar del tema. Mañana tenemos a Franz a las 9 de la noche. Así que... Eh, <coughs> la China es una creadora de contenido. Vamos, no seas misógino. Eh, la china es un creadora de contenido, ¿de qué hablan? ¿Quién es la china? La china es una creadora de contenido, <coughs> dice Lobo Solitario, no se ha aparecido porque, no se ha aparecido porque ya nos casamos y ya no la dejo salir, dice Lobo Solitario, dice Melisa, te dijo que a veces se enferma mucho, Oxlack, se la pasa en el hospital, <risa> no manches, no, no Melisa, yo creo que no se enferma de nada, Dice, yo creo que se enojó por los dibujos que le hicieron a Melisa. Pues no sé, gente. Yo, ya no, ya no, yo no sé, de, sabría decir por qué. Pues de pronto como que está bien y de pronto como que está enojada. Entonces sí, ya no sabría qué, qué decir sobre Melisa. Vi el video de Sara, está guapa, pero es rara, dice novio robot de Melisa. Oxlack, sea, ¿ya viste el caso de la youtuber que perdió a su bebé de seis meses? Ya hablamos de ese caso, ver Reina. Acabamos de hablar hace un momento sobre ese caso de que perdió su bebé de seis meses. Dice Homero Gordillo que si conozco al payaso de la Toledo. Sí, sí, conozco al payaso de la Toledo, sí lo conozco. <coughs> Invita otra vez a Irene, me dijo que te dijera. Aniel Max. Irene, este, sí viene Irene. Al, la, veo que está ahorita como que en castings. Como que... Eh, está teniendo eh, al, algunas, algunos llamados, entonces creo que Irene está bien, creo que va a aparecer por ahí en algunos o comerciales o, o algunos programas o algo por ahí, Irene estará apareciendo, y me da mucho gusto que, que le vaya bien a Irene, que le eche ganas, eh. ella eh, tiene toda la personalidad para que salga en televisión, tiene toda la imagen, eh una imagen súper llamativa, este, entonces siempre seguro en la televisión quieren a gente así bonita, pues ella siempre tiene la, ha tenido la oportunidad de aparecer en pantalla, pero eh, no sé, por, por algunas situaciones no ha tenido tanta exposición, pero Irene tiene todo como para ser una, una de esas artistas de televisión muy reconocida, así que espero que le vaya muy bien a Irene. Dice, oye, ¿no tiene nada que ver con la Ouija? ¿De cómo te sientes? Puede ser, ¿no? Ya ven que escupí la Ouija. Puede ser que por haber escupido la Ouija, me haya pasado, <ríe> me haya pasado factura la Ouija y me esté enfermando. Yo creo que sí, por, ahorita la vuelvo a escupir. La que le subió el video que perdió el bebé, le dicen la china. Oh, la china. Ok. Yo creo que esos influencers no hacen nada. O sea, que me disculpe a lo mejor por ser prejuicioso, pero a mí me parece que esos influencers han de ser como lo mismo que Juan de Dios Pantoja y, y su chica, que, que son influencers así como de, no sé, de esos influencers que nada más bailan y, y ya, ¿no? Es, eso es todo lo que saben hacer en la vida. <risa> yo creo que han de ser así esos influencers. Y la gente los sigue por alguna extraña razón, sigue a esa gente y los hace famosos, entonces yo creo que yo creo que son influencers así. Vamos a ver qué más tenemos acá en mensajes. Dice, buenas noches, soy un suscriptor y te quiero mandar este extraño video. La verdad no sé qué pasó, no lo puede descargar de otra forma. Saludos desde Monterrey. Vamos a ver este video que nos han mandado. A ver si está interesante. Vamos a ponerlo, vamos a reproducir el video. Un video que nos han mandado al WhatsApp. Es una persona, ¿no? Se está acostando en el piso. Se tuvo la grabación. A ver, vamos a volver a ver el video. Es una persona que está como arrastrándose. Vamos a verlo nuevamente. Sale una mujer como corriendo y viene otra como a gatas, ¿no? Está extraño el video. Como que una mujer sale corriendo y hay otra que, que sale atrás de ella arrastrándose, pero no tiene más información al respecto. Dice, soy un suscriptor y te quiero mandar este extraño video. La verdad no sé qué pasó, no lo pude descargar de otra forma, saludos desde Monterrey. Un saludo, gracias por el video, pero no le entendimos absolutamente nada, ¿qué habrá sido? La corrieron del motel por no pagar, dice Grace River. ¿Qué creen que estoy sudando, gente? No sé por qué estoy sudando. Esto no está bien, ese COVID es, es horrible, el COVID, el COVID me está afectando mucho. Ox, te noto un poco nostálgico. ¿Te gusta orar? ¿Puedo compartirte algo para que lo leas después? ¿Qué te parece? Dice Ale Rodríguez. Eh, Escríbemelo aquí. Aquí lo leemos. Aquí enfrente de todo Ale Rodríguez. Pasa que después de que termino la transmisión, ya no reviso el WhatsApp, o ya no reviso mensajes ni nada. Este espacio que tenemos para, para transmitir es como que el espacio que, que ocupamos para platicar y demás. Y, y después terminado la transmisión, pues ya hago otra cosa, pero claro que sí, gracias por, por mandarme ese mensajito y por preocuparte por mí. <coughs> dice que teléfono sin conexión, no sé por qué estará sin conexión el teléfono, así que si alguien está tratando de llamar por teléfono, debería de entrar la llamada, no sé por qué se cayó la llamada, se cayó la la, la red. Aquí tengo un mensajito que dice lo siguiente, ah, es el mismo video de la China esta. Ah, <coughs> Eh, dice por favor no sé si ya viste este video crees que es real o es fake la verdad es, está muy fuerte saludos soy Daniel y te saludo desde El Salvador ay Daniel qué te digo Daniel me manda el video este de la China de esta influencer que les digo me dice está muy fuerte eh, es ese tipo de palabras que me afectan un poco porque es una ridiculez es una ridiculez que me da pena reproducirlo eh, dice Dayana Arguello, Ox, tomate y mucho Lemon Flu con limón y jengibre. Recuerden que el COVID se trata el síntoma más, más no la enfermedad como tal, dice Dayana Argüello. Gracias, Dayana, por la recomendación. Dice prueba, en la, en la cuarentena, si te vayan a estornudar, te caían con la policía. Oye, sí. Dice Saltillo Insólito, Oxlack ¿no quiere hacer una transmisión conmigo? ¿Nadie acepta hablar conmigo? No, mi hermano, no acepto una transmisión contigo. Hola, Mancera, hola, Oxlack, te mejores, mándame saludos. No es cierto, no es cierto, Saltillo Insólito. Pues no, mi hermano, no, no creo que quiera una transmisión contigo. ¿Cómo por qué querría una transmisión contigo? Cuéntame, mi hermano. No es cierto, no es cierto, estoy jugando. Este, mejor mándame este, una historia... Y, o, o llámame y cuéntame una historia, o dime, o dime este, si tienes, eh, tienes algún tema en específico o algo, ¿cómo así nada más de acepta hablar conmigo? Eh, con un tequila Oxlack dice, bien, este, este video de la, de la China, la China Influencer, es ridículo, para empezar, pongan atención, Van a, le van a jalar la colcha o en la sábana y se ve que la jalan con un hilo eh, y después se acercan como al baño y al, al hombre como que lo atacan y después a la mujer también como que la atacan y la avientan hacia la pared que, ay Dios mío santo, Dios mío santo pero por qué, qué habré hecho yo para, para merecer tantos fraudes como estos y que la gente se los crea Qué terrible, qué video más tonto. Vamos a verlo. No, es que esto no es, no es, de, de, es de no creerlo, o sea... Bueno, y otra vez revisando el mismo... es el video, es el video. no lo creo. La analicen todo. Va a empezar quién está grabando, ¿no? Para empezar quién está grabando el video y quién está haciendo sus comentarios. Segunda... Eh, ¿Por qué hay una cámara de seguridad dentro de la habitación? ¿Alguien tiene una cámara de seguridad dentro de su habitación? ¿Alguien se graba a sí mismo? ¿Por qué tendrían una cámara de seguridad ahí en una habitación donde hay una mugrosa cama y un pichi mueble? Ahí no veo que haya cajoneras. No veo que haya equipos de cómputo, no veo que haya joyas. Tiene una pinche cama, un pinche mueble y un pinche espejo. ¿Y ponen una cámara? ¿Para qué? Aquí tengo un chingo de juguetes que bien o mal valen una lana, que bien o mal pondría una cámara de seguridad para cuidar mis juguetes. Equipo de cómputo de, de celulares, cámaras. Pero estos ponen una pinche cámara, en una pinche cama con una pinche sábana y un pinche espejo y un mueble con un gancho. chingado Capaz guardan el dinero bajo el colchón. Bueno, tienes razón. Capaz guardan el dinero bajo el colchón y es por eso que tiene la... La cámara de seguridad ahí tienes razón vamos a seguir viendo entonces el video no vamos a ver y dice cámara 4 para empezar cámara 4 es decir tienen cuatro cámaras dentro de la casa vamos a seguir viendo el video ¿Todo, todo ahí... vale. ya, ya, 1132 de la noche de la noche la mujer se está listando para dormir, peinándose en el espejo, 11.32 de la noche, ok, todo bien, ahí vemos a ella, eh, con una playera muy larga, está bien, estoy de acuerdo, a lo mejor las mujeres sí, la mía no, la mía, la mía es sexy, la mía duerme así como en paños menores, entonces, cuando ella está por dormirse, mi mujer, este, pues es sexy, tiene ropa interior sexy, pero esta mujer, ni porque es influencer, tiene una playerota ahí toda guanga para dormir. Yo no sé, yo, yo pensé que las influencers muy famosas, pues, eran sexys, ¿no? Hasta la hora de dormir, pero vemos que esta, ¿no? Trae una pichy playerota que le cubre todo, y pues no, no creo que sea muy, muy influencer, que digamos con esa playerota, vamos a ver qué más pasa. 11.32, 11.32. No, no, no, yo se creo se que se te quiero mucho lo del tatuaje. No, no. Es, mala. es que mira, y a mí también cuando se apaga los eivénticas, se va a analizarle y de buen sitio. Luego ahí, eh, del, en el baño, hay un cholo, eh, los de la Mara Salvatrucha se quedan pendejos. <risa> los de la Mara Salvatrucha se quedan pendejos, porque... El, el cholo que está dentro de ese, de ese baño está más rayado que baño de cárcel. Yo pensé que ese lo iba, la iba a saltar. Pensé que alguien se había metido a su casa, que estaba dentro del baño y que en ese momento la iba a saltar a ella, pero no, al parecer es el novio, un influencer. ¿no? Ahora ya saben, influencers así, que estén tatuados hasta, hasta los ojos pues ya son influencers, entonces me cae que, que un cholo de ahí de la mala salvatruchas si ve a este tipo, le, se espanta, es un machín, dicen ahí en el, era su machín, entonces estamos viendo que el machín está en el baño, ella con una playerota nada sexy, preparándose para dormir, mucho temor porque, entonces pues, convive igual con ellos, entonces, claro. la espalda le brilla, la espalda le brilla, y a mí lo que aquí se ve, los ojos más que todo, como que brillan. Oye, este inútil, eh, dice que la, la espalda le brilla, el, en la grabación ahorita que salga el cholo, van a ver que los tatuajes, parece que brilla, es una cámara blanco y negro, obviamente los contrastes que hace con los, con los colores, a, hace resaltar unos más que otros, es meramente parte del contraste del blanco y negro de la cámara, pero este ridículo dice que, el rostro le va a brillar que el tatuaje le va a brillar al cholo este, vamos a verlo. Les digo que es una ridiculez este video. Yo sé que en la noche una no abría por nada, ni que fuera ver, no, no, no, pues. Ni que tuviera ese tatuaje con neón como se lea? A ver la china, se sentó, se echó una cremita y vamos a ver cómo se echa crema la china. Sí, pues sí, se, dejó sechaba, se, me... se echa ¿Sí? Se echa crema. Y se está echando en los pelos de los pies y en la rodilla. Para que no digan que tienen las rodillas ni los codos cenizos, se echa en los pelos y en la rodilla nada más. Está ahí echándose cremita. Y lo dejen donde no se va ha terminado. Eso, ¿eh? Ese es el, el detalle. Ese es, que es, es, sí. Y ese que tiene que hacer es un ritual, me creo que es. de esa parte. Lo sí. pasa que pasa es que también lo ven eh, en la espalda ahora va con la segunda rodilla y los segundos pelos de la de la otra pierna se echan en los codos para que no esté ceniza muy bien se echa yo yo no sé si sí, si sí, las mujeres se echan crema en la noche se echan crema yo creo que después de bañar a lo mejor estaba recién bañada no y por eso se está echando crema puede ser que esté recién bañada y por eso se está echando cremita. No, pero ya han venido suscitando cosas, por ejemplo, cuando la China estaba con, en, en la otra casa, por lo que tenía esa, esa vaina de, de lo que nos pasa a todos, que se aislaron los dos, eh, ya como que le... Ya guardó la crema, para eso tienen una cámara de seguridad ahí, para que nadie le vaya a robar su crema de, del mueble ese que tiene, por eso tanta... Eh, delicadeza con tener una cámara de seguridad en su propio cuarto. Como que presentía algo, inclusive hasta se le costaba más Ah, sí. sí, sí, yo me acuerdo. Que, bueno, no, no, no. Entonces ahora el problema me creo que es porque ya la China está nuevamente aquí, y viene otra persona. La China, la China apaga la tele, el, el cholo este que sale de, del baño, va lavándose los dientes, eh, hasta en blanco y negro se ve que está más rayado que baño de prisión, Dice este ridículo que le brilla la espalda, vean gente, que le va a andar brillando. Nada le brilla, no hay nada paranormal ahí. Qué ridiculez que dice que le brilla la espalda. Qué mentira este. ¿Quién será este? Ya imagino su cara toda torpe que ha de tener. No puede ser que, esa, que esté pensando o esté diciendo que le brilla la espalda. No es cierto gente, no le brilla nada. Vean, vean, no le brilla nada a la espalda. Mira, brilla, brilla, brilla. Ahí están imaginándose cosa que brilla, que brilla. Dice alguien que si será un motel, no, porque si se fuera un motel no tendría cámara de seguridad dentro de la habitación, gente. El, el cholo se mete nuevamente, el Mara Salvatrucha se mete al baño, mientras la mujer se acuesta con todo y su. Su playerota, Wanga. No, oh, la película. No se ve La China le está cambiando a los güeyes a la televisión, se ve que no está viendo nada. Está echando ahí ya la, la flojera. El cholo sale, se anda. Echando algo en el cabello, abre el mueble este para sacar nuevamente cremita. Eso es lo que y luego el ridículo este dice que, ¡Abraza, ah, bebé! ¡Abraza, ah, bebé! Se acerca, se recuesta en la panza de la mujer. Eh, vamos a seguir viendo a ver qué más sucede. pero bueno, mira, ahí como él la, escucha los latidos lo de su bebé y le da un besito. No, yo, sí, yo sí tengo una, una gran salida. Te lo juro, ya sí. Quien será ese ridículo, ¿no? pues Que está narrando el, la, la emoción del momento. Que le da un besito al bebé, que no sé qué. Parece su macho. Parece más... Parece que es el macho del, del cholo este. Parece que le da más... este le conmode más a él se pone el corpiño, dice Buggy se pone el corpiño, vamos a ver que se va a poner el corpiño siguen insistiendo con que le brilla la espalda, ¿Qué mentira gente, no le brilla nada, vean no está brillando nada Brilla, brilla, oye este ridículo no brilla nada eh, el cholo apaga la luz del baño y no cierra la puerta que no los olores no salen del baño deben de salir los olores del baño ¿Por qué dejarían un baño abierto nadie deja un baño abierto sí y se está exprimiendo un barro en el espejo también el cholo aprovecha de una vez se está exprimiendo un barro, ay, ay, se sacó ay, ay, sangre, apaga no, de... la luz. El otro ridículo dice que, se, que le brilla la espalda, no le brilla nada, es normal. La tele está prendida. Ha de ser un chingo de calor ahí ¿por qué? solamente se están tapando con una sábana. No tienen cobijas, es una una sola sábana, una sábana. ¿Qué calor ha a hacer allá? No sé dónde sea en Ecuador. No sé en qué parte de Ecuador. Si se si haga mucho, mucho frío, ¿por qué? ¿Con una sábana tienen? ¿Los dos? Sí, Ahí acabó. No puede ser. No puede ser. ¿Dónde está el fenómeno paranormal? <coughs> no puede ser. ¿Por qué no, no lo quitaron aquí justo? Mándame el video, gente, si alguien lo tiene completo. Y estaba bien entrado y no acabamos de ver el video. Útala, estábamos viendo el video y no pudimos verlo más. Ya venían los fenómenos paranormales. Justo estábamos por empezar a ver y se, apa se quitó el, el video, se terminó. Ah, no puede ser. Vamos a ver si alguien nos lo manda. Mándeme el link o algo, gente ahí, quien tenga ese video chafa. Para verlo, aquí alguien nos manda un hola, hola, ¿cómo estás? Alguien nos manda un mensajito también. Tenemos un videito aquí. No, este video no es de nada. A ver, vamos a ver de qué es el video. Vamos a ver quién nos manda ese video, porque estaba bien entretenido, lo estábamos viendo bien. Tenemos un audio más. Vamos a escucharlo. Hola, muy buenas noches. Este soy Luis Gómez de medio Yucatán. Les comparto rápidamente mi historia. Era eh, no, más bien esta historia es de mi papá. Eso sucede que él fue a trabajar en lo que es Cancún. Él trabajaba con su propio taxi y estaba en una parte pues bastante rural, podríamos decir. Y pues estaba en una choza donde prácticamente estaba rodeado de puro monte. Era de noche y estaba acostado en su hamaca. Eh, aquí en esta zona se utiliza mucho para dormir o descansar. Él comenta que estaba completamente solo, ya que todos sus compañeros pues estaban trabajando. Él se llevó solo a esa zona donde les tenían dado para descansar. Y de pronto él vio en el suelo un par de luces de color azul. Esas luces saltaban como grillos él comenta que cada vez que saltaban hacía un sonido como como pin y él de pronto no sé qué le pasó que lo empezó a seguir casi casi podíamos decir que entró en trance y empezó a seguir las luces se empezó a adentrar en, en el monte y la seguía y la seguía y la seguía cuando logró reaccionar y se preguntó por qué estoy siguiendo las luces, se dio cuenta que él estaba muy, muy cerca de un cenote que estaba ya en medio del monte, dice que hasta la fecha pues no sabe qué eran esas luces. Ok, tenemos ese relato, un, un intermedio, porque vamos a seguir analizando el video de la China Hilaria, o la China Nicole, que se llama, acabo de buscarlo en Facebook y dice Popular China Nicole, no sabía que se llamaba China Nicole, ya tengo el video, Vamos a seguir analizándolo entonces. Vamos a compartir pantalla. Eh, dejar de compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a terminar de ver ese video para que vean lo ridículo que es. Ahí tenemos el video. Vamos a lo más grande. Ah, no se sí hizo más grande. Ahí se alcanza a ver. Sí se alcanza a ver, ¿no? Pero yo quiero verlo más. Listo, tenemos nuevamente el video, estamos en vivo y en directo, estamos analizando el video de la China Hilaria, digo de la China Nicole, e -e y vamos a ver cuando se, se acuestan y después comienzan los fenómenos paranormales, pongamos la atención. Sí, de sí, bueno. la Entonces ahora bueno, el problema, ¿no? sí, me Yo sí, yo sí, estoy... como por acá, uh -huh. ¿no? Papito Díaz, por favor. Ahí se acuesta. Es que todo fue tan rápido. La cama, como bien menciona la gente allá en el chat, ni siquiera tiene respaldo, no tiene cabecera la cama, solamente es el puro colchón. Y tienen una cámara de seguridad ahí, que nadie se vaya a llevar el colchón. Vamos a ver qué más pasa. Todo fue tan rápido. Entonces estaba tranquilo, ni me voy a luz y como que. Juan, como, como que siente algo, no sé por la espalda. Mira, no, esa, esa, eso me creo que. ¿Ve, ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve? Lo vi. Lo vi, te, lo vi. Vean cómo jala la, la manta, cómo se ve que tiene un hilo, porque hace la forma, la sábana hace la forma de como si la jalaran con un hilo. Vean, veámoslo nuevamente. Y el hilo viene desde dentro del baño. ¿Ve? No, esa, esa, eso me creo que. Ahí está el jalón es hasta dentro del baño, eh, ahí ya la China y el, el Mara Salvatrucha pues se levantan espantados según y después viene la, la el drama y la actuación más falsa que haya visto de este año, vean cómo el Mara Salvatrucha se enfrenta al fantasma y cómo el fantasma lo ataca, vamos a verlo, Uy, lo viste? Mírenme la piel, Ay, Mira, ay, que... O sea, ese ridículo. Sí, sí, ¿Quién pelo? es ese ridículo? Alguien que me diga quién es el ridículo que está narrando, porque dice, míreme la piel, míreme la piel. ¿Viste, viste? míreme la piel. Que según que de miedo, escalofríos, ¿de qué se trata? Está loco, está enfermo. La china, Nicola, ahí, se para y, y el otro le, le, le explica algo. No sé qué tiene que estar explicando ahí. Claramente algo jaló la manta hacia adentro del baño. Lo que tendrían que hacer ahora, si fuera una persona normal, si no fuera actuación, es te levantas, prendes la luz y prendes la luz del baño y te asomas. Les había dicho que por qué no había cerrado la puerta del baño, recuerdan? Pues ahí tienen su respuesta. Por qué no cerraron la puerta del baño? Porque iban a hacer su falsedad, porque estaban preparando su acto chafesco. Por eso no cerraron la puerta del baño. ¿Quién se duerme con la puerta del baño abierta? O sea, se meten los aromas, gente. Se meten los aromas. Por eso dejaron la puerta del baño abierta, porque iban a jalar la sábana. Está todo planeado. Vamos a ver qué pasa. Mira ahí. Oh, sí, sí, sí, sí. Miren, están sí, sí. discutiendo ahí. No sé por qué te estarían discutiendo. Lo que deberían hacer es prender las luces... Y asomarse dentro del baño, eso es lo más normal. Yo no sé por qué la China, Nicole, tiene que empezar a hacer un drama de la nada y el Mara salvatrucha tratar de tranquilizarla. Eso, ¿qué chafa? La China se comienza a de ahí. ¿Quién no se va a asustar con Pero es que eso no es de creer, hermano, te lo juro. Eso no es de creer, hermano, te lo juro. Eso no es de creer, hermano, te lo juro. Mira, mira, mira mi piel, mira, mira, te lo... No, no, no, no, te lo juro, mi hermano. Qué ridículo. Ok, vamos a ver qué hace este tipo. Okay. Se mira ahí, mira. viene. mire, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo se asoma el incauto, el... ¿Por qué se asoma así? Entras de... y prendes la luz del baño. <ríe> Entra como asomándose, como buscando una rata, y de pronto, pum un kame kame ja que lo proyecta hasta la pared no la bruja que atacó a los exploradores paranormales allá en, en guanajuato se aparece aquí y lanza un kame kame ja que avienta a este tipo aprendiéndole a los exploradores paranormales mexicanos muy bien aprendido tienen ese movimiento de cuando las brujas lo atacan que salen volando por los aires no puede ser vamos a ver ¡Mira! Cae en la pared y se toma el estómago. El, el Kame Kame ha, ha sido súper poderoso. La China Nicole está bailando como perrito este Chihuahua ahí frente a él, y sin, sin prender la luz. ¿Por qué diablos no prende la luz del cuarto? ¿Por qué a oscuras está ahí sin prender la luz? Sigue bailando, sigue bailando la China Nicole, da unos dos, tres pasitos para atrás. Tres pasitos para adelante, está bailando en lugar de prender la maldita luz. Sí. Ahora se está eh, tocando el estómago y se va para atrás y va a recibir otro kamehameha de la bruja que la va a impactar hacia la pared. Véalo. Pero mira, ahí la Ahí está. El impacto del kamehameha contra la pared, díganme si esto no es una verdadera aberración, es, Dios mío, gente en Ecuador me están desilusionando si tienen ese tipo de influencers y se creen ese tipo de tonterías, no sé en qué nivel estén ustedes, si andan creyendo esa tontería la verdad, de pena ajena, nunca, no han prendido la luz, el que estaba tirado por el Kamehá, se levanta como si no le doliera eh, y corre a, a detener ahí a abrazar a la china Nicole, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Eso es lo que ella la puso mal, hermano. La, lo, la carga, carga a la china y salen de la habitación. Esa cosa que ¿Sí? se les puede decir. No sé, no sé. Ahora, aquí vemos un jalón en la, en la ventana. Vean cómo después de que ellos salen, se ve un tirón en la en la cortina, vemos un tirón, mira, mira, mira. otro tirón, vemos ahí, mira cómo comienzan a salir más cosas, más cositas de eso. luego el tipo que está narrando, cree que los insectos que están en la cámara, el polvo, la mota que sale ahí, eh, piensa que es algún tipo de espíritu, y se empieza a mover el espejo, y a abrir también, y a cerrar el mueble que tenemos acá, vemos que todo eso, es muy fácil de hacer, si se jalan hilos, si tienen hilos adentro, todo se puede jalar: el espejo, el mueble, este, las cortinas, todo. Si los hilos van adentro del baño, es facilísimo. Aparte, a esa altura, en blanco y negro, una cámara de seguridad, los hilos no se ven absolutamente. Entonces, eso no hay ningún problema de hacerlo. Ya, ya, ya. Todo de no una sola. sola. Todo, todo de todo ¿Todo una sola. Todo el cuarto. Más que no. Ahora vemos que tiene la otra cámara, la cámara número 2 en la sala. Nuevamente tenemos un punto ciego del lado derecho. Van a bajar estos tipos por la escalera. Ahí no, lo terminan todo, loco, es que es en toda la casa. O sea, él tiene que terminar de la casa, yo ya oh, le dije, Es en toda la casa. Y este no ahí no, no, está, está todo bien. bien. Ahí es el mar. También le tocan la barriga. Ahí es que ya, ya no. Ahí bajan. Eh, pues lentamente y después vienen más fenómenos paranormales, que es que se cae la televisión y que se mueven otros objetos, nuevamente Mira, mira oye, mira los cuadros. Mira, mira Mira, Mira, ahí se mueve una mesa, se mueve, se mueve la silla. El tipo este está tratando de abrir la puerta, no encuentra la llave. Mira, mira ahí, ¿no? Ahí, ahí, ¿no? ahí ya se ya, ya, cae, ya, ahí, ahí, ahí, mira, ahí ya, ya no puede más la chingada. No, mira, ya, mira el, el, el, el, televisor, hombre, el, el televisor, hermano. De la no encontraba las llaves, que no, no, mira, ahí de recién de encuentro las llaves. Es en toda la casa, hermano. Es toda la casa. Es toda la casa. Es toda la casa, Toda la casa, o sea, yo no, no, ni siquiera pretendo que Juanca se iba a hacer con la casa, ¿no? No, Juanca no quiere regresar, Juanca no quiere no, regresar. Sí, Ay, mira, mira! Oye, eso sigue lo Sigue visto! Todo. Sigue, todo. ¡Sigue todo! ¡Sigue todo! ¡Yo tampoco ¿Sigue, ¿sigue todo? Todo, tampoco! ¡Sigue todo! ¡Sigue todo, hermano! ¡Sigue todo! ¡Ya salieron de la casa! ¡Sigue todo! Ahí está. Hasta ahí queda el video. ¿Qué opinan tienen ustedes? <coughs> yo creo que... Eh, es fácil hacer ese tipo de cosas, todo se, se pudo haber hecho con hilos. Si ustedes habían creído, por ejemplo, el caso de Abiud, y en el caso de Abiud se movía el peluche, en el caso de Abiud se movían los espejos, también aparecían rayones, se escuchaban tacones, se movían unas cosas, unos como, como unas campanitas que tenía Abiud en el techo y demás. Si recuerdan todo ese caso, parecía muy real. ¿Cómo es que hacía Abiud todo eso? Todo es con hilos, gente. Tengo por ahí un TikTok donde una, un chico también hace magia y muestra un video paranormal cómo lo hizo y lo hace todo con hilos. Todo es con hilos. Entonces, eh, no es nada difícil hacer ese video. Un fenómeno paranormal no sucede como lo, lo acabamos de ver. Les he dicho que, que sí se pueden mover cosas, yo sí creo en los fenómenos paranormales, y sí creo también que haya fantasmas y demás, pero las eh, evidencias o cuando un fantasma se hace presente, no suceden ese tipo de cosas como poltergeist ahí, que está todo saliendo volando y demás, todo eso es mera actuación, gente. Además, vieron el Hack que se aventaron, no prendieron la luz, vieron que dejaron la puerta del baño abierta, porque hay una cámara de seguridad en su habitación? ¿Por qué no tienen... este ni, ni objetos ahí valiosos como para tener una cámara de seguridad. Hay muchas cosas que no coinciden. Yo no sé ahora, yo no sé sobre esta pareja, eh, porque hayan dicho que perdió su bebé. ¿Salieron a decir que perdieron el bebé a causa de este fenómeno paranormal? Eso sí me preocuparía mucho porque están hablando de, de la vida de su hijo, si es que estaba embarazada o se estaba haciendo pasar por embarazada. Y entonces para decir que ya no va a estar embarazada, hicieron todo este drama, todo este show para decir que perdieron el bebé. A lo mejor el embarazo de ella era solamente este, falso para atraer a gente, para que la gente estuviera viendo lo que iban pasando ellos. Pero como no estaba embarazada seguramente, pues inventaron todo esto para decir que ya van a perder al bebé o ya lo perdieron, ¿no? Puede ser eso. La tele no tiene cables, dice Guillermo B. Eh, embarazo psicológico. Yo no sé quién sea de Ecuador y quién esté aquí... Eh, que sepa bien el chisme, que nos, que nos mande un audio y nos cuente bien el chisme o dónde podemos ver bien el chisme este de, de la China Hilaria. Porque a mí me parece que todo es completamente un engaño y que la gente, no sé por qué, por qué le siga estas... Estas tonterías. Eh, yo soy de Ecuador, pero vi el video y no me lo creo. Dice Hugo Terán. Hugo Terán dice que no se cree el video. Vamos a ver que aquí. Dice la China Nicole: tiene aquí. La China Nicole es esta que estamos viendo en pantalla. Eh, no la conocía. Tiene 1.5 millones de seguidores aquí. Eh, a ver, aquí está ya el Mara Salvatrucha. Este, vamos a escucharlo. Ah, pero tiene 42 minutos ese, ese video, ¿no? No les digo que estaba más rayado que un baño de prisión. Las personas que me han enviado es ¿qué van a hacer a todos? Muchos ya saben la situación que nosotros estamos pasando. De verdad que no se, lo, no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie porque es algo muy, muy feo. He tenido el tiempo de revisar, revisar muchos, muchos, muchos mensajes que me han llegado a mi cuenta de Instagram, a, a, aquí mismo en, en Facebook, y de verdad que. Se las agradezco. Agradezco a cada una de las personas que se tomaron se tomaron el tiempo de escribir Juanca Fuerza, China Fuerza. Vamos a orar por ustedes. Agradezco un montón a las personas que nos están diciendo cosas malas. De verdad que esto que estoy viviendo, no, no se sé lo si a decir a nadie. Déjame que me he hecho el fuerte para estar aquí con ustedes en este momento. Porque he visto un sinnúmero de cosas que de verdad me... Que... De verdad, me, me, me han decepcionado. Se puede decir así, me han decepcionado. Eh, pero también son algunas cosas que me han dado fuerza. Me han dado fuerza para estar aquí ahora con, con ustedes. Realmente, que esto que, que estoy viviendo... No, no puedo explicarlo, no puedo explicarlo, es muy feo. Es algo que no se le desea a nadie, ni a mi peor enemigo le desea. Pero bueno, aquí estoy delante de ustedes para agradecer y porque ustedes me han brindado la fuerza en, con mensajes, con oraciones para estar aquí para poderme levantar y decir gracias Dios créanme que es algo que no no puedo, no, también no, no, no, no puedo procesarlo bien no he... Eh, no he ni siquiera dormido, he estado pendiente de mi esposa, pero créanme que esto es muy, muy, muy doloroso, ¿eh? es terrible. Yo no sé, Rick, pero ¿qué está diciendo que, que le mandaron muchos mensajes por lo de su hijo? Yo creo que ni siquiera estaba embarazada la mujer, ¿no? ¿No? <coughs> Pura actuación falsa. Ya aquí tan ridículo, muy falso el video. Eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí de, de estas personas. A ver, vamos a ver este video. ¿Qué? No, doctor. No. No, doctora, ¿cómo va a decir esas cosas? Ayer, pibri, cosas? Oh, vamos, híjame. tranquilo, tranquilo. Juanca, muchachos. Juanca, Juanca, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Pero qué te pasa? ¿No te he dicho nada todavía? No te he dicho nada, solo de no he ingresado ahí. nada. No Soy, yo, yo ahorita recién acabo de entrar. Ministry tranquilo, bro, que todo va a ser lo lulúo. Tranquilo. Nada, sí idea, sí Chuta, pero por lo menos deben decir algo que está pasando, o sea, no pero a ser positivo, pero es que ser positivos, sí, pero es que ya preocupa, ya tiene rato ahí, no, no, no, no, no. gente de Ecuador. Se están, se están comiendo una novela, pero ridícula, la verdad. A mí se me hace este tipo, discúlpeme, a lo mejor me equivoco, pero como el, el argentino este Yao, Yao Cabrera, ¿no? Que incluso dijo que. Lo habían apuñalado, recuerdan, que ya se murió, que ya lo apuñalaron, que lo secuestraron, que lo robaron, que no sé qué, me parece que es el mismo tipo de personaje, es como les digo, eh, parece que los reproducen y en, en cada país hay uno y la gente sigue el mismo patrón, es uruguayo, ah, perdón José Luis, uruguayo, uruguayo, este, Yao Cabrera, entonces yo creo que aquí en la gente de Ecuador se está comiendo una historia Super falsa, creo que este chico y esta muchacha solamente, como les digo, influencers. O sea, el significado no saben hacer nada, pero son muy conocidos. Eso es como el significado de influencer, literal. Ah, dice John Winelman, que lo peor es que les mandan dinero por esa porquería. Nada, no, pues con razón hacen show, pues si les están dando dinero, si la gente dona o los ayuda de alguna forma. Pues por eso tanto show, porque pues obviamente es su forma de, de sacar dinero dice Hugo Terán solo quieren llamar la atención, ese es mi punto de vista, nadie graba en esas situaciones, vamos a ver más aquí, un poquito más tranquilo, <risa> tranquilo, <tose> Pues esto es lo que pasó después de ese video paranormal que vimos, esto es lo que pasó: llevaron a la mujer al hospital o ahí al médico, y ahora le están dando la noticia de que el hijo lo, lo acaban de perder. Por eso es de la que está llorando y todo este show. Perdene. ¿Escuchad? ¿Tú escuchas lo que escuché, escuchas? Yo sí, no puedo creerlo. O sea, se trataron de hacer todo, pero no, no se pudo hacer nada. Bueno. Ok, vamos a ver algo más. Esto paranormal marcó nuestras vidas eternamente, es el video que se hizo. Eh, vean, 322 mil, 322 mil veces compartida. 322 mil veces compartido este video. 69 mil comentarios. Gente de Ecuador me decepciona muchísimo, ¿eh? Me decepciona muchísimo con sus historias. A ver, aquí está cuando... Mechuga, dale loco dale, lo dale, dale muévete mira que está en bien no, no. la tuya por aquí vamos a por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí I por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí Dale, aquí dale, dale, dale. aquí por aquí por aquí por aquí dale, aquí Dale, aquí ya, tranquila, tranquila. Ahí a la izquierda. Respira, la izquierda. respira, mantente tranquila. Respira. Evalúenla, evalúenla. Espera, la parte de afuera, amigo. Ya, ya, en la afuera. Doctor, ayúdenme, por favor. Estamos en emergencia, bro. Estamos en emergencia, por eso venimos así. Es que doctor, está amigo. Pero déjame ayudar, doctor. El doctor ya les ayuda, amigo. Vila, Juan, vamos a estar aquí afuera. Por Amigo, por favor, sálvalo. Por favor, ayúdenos, doctor, vaya, ya. Usted hace su trabajo, Ya, usted hace su trabajo Vamos a esperar a qué pasó ¿Qué pasó? Si estábamos bien, estábamos bien bro. No puede ser Me da hasta como penita ajena Todo esto Qué raro que no hay nadie en urgencias Para clínica la clínica del amigo no tiene acento ecuatoriano, lo tiene en el Salvador o de Honduras. Fuera de familia, y a aventarles agua por ridículo. Siento que acabo de perder una neurona viendo este video. De <risa> pura porquería, dice Hans Marín. Y dicen el, el, la historia: esta de que están mencionando que es porque el muchacho este tiene un tatuaje como de un demonio en toda la espalda y que es por ese tatuaje. ¿Qué les ha ocurrido ese fenómeno paranormal? Dice David Márquez, no manches, eso parece un consultorio dental. Y el, el doctor ese parecía un chamaco, si ¿sí lo vieron, miren. Pon atención, parece un, un chamaco el, el doctor este. Vamos a verlo, a ver dónde lo vi. Este muchacho, este de aquí. Vean, este, este parece un muchacho, no un doctor profesional así. Ayúden, por favor! O sea, este es un muchacho, ¿no?, de estos veo diarios en la calle yendo a la escuela. Pero, pero... Vean, vean, este es un muchacho. Vamos a ver qué más. A... Bueno, vamos a Aquí estaba la china Nicole, por si no la conocían. Aquí estaba feliz cuando aún estaba embarazada. ¡Qué hermosa! ¿Cómo están? Buenas tardes. Les cuento que le doy. Vamos a hacer la dinámica súper divertida. Aunque al menos no, no tiene lugar. No sé por qué está así. Pero... Vamos oh, sí. a ver si con esta dinámica. Esta dinámica de si no Está bien, bien, bien, bien decaída. Sí, tenemos así. que ver cómo. O sea, ¿pero qué tipo de contenido hacen o qué? Este video tiene. Casi 733 33 veces compartidas. O sea, si sí es como... Si <risas> sí es como Juan de Dios y como Kimberly Loaiza, Región 4. Déjenme déjeme, lamentablemente decírselos, pero si sí es como Kimberly y Juan de Dios, Región 4. Aquí tuvo un sueño con su hija, a ver, vamos a ver. No quería volver a dormir sin antes contarles el sueño maravilloso que tuve. Es... Ya, ya, ya, fue suficiente tu sueño. Eh, pero no se ve embarazada, gente. Miren, ahí no se ve que está embarazada. Aquí hay una fotografía donde se supone está embarazada, vean. Pero cuántos meses tenía o qué onda. Ay, Dios mío, esa es una panza. O sea, esa panza se ve pero fea, gente. ¿Qué onda con esa panza? Esa, esa panza parece más panza chelera. Bro, el amigo igual está haciendo una novela, búscalo como Nene y Mayito. Está haciendo, está haciendo una novela. Esta panza se ve muy rara, gente. Esa parece como de unas chelas panza de cerreceras, si sí, esa panza no me gusta pues es que sí se ve con, como... a ver y luego aquí qué onda dónde estaban dónde estaba la casa que tenía cámara de seguridad porque estas estas cámaras se ven más modestas, se ven casas más humildes, eh, obviamente esto no tienen cámara de seguridad, aquí se pone que está eh, en noviembre este es el 29 de noviembre del 2021. O sea, en noviembre ya tenían al, al, al bebé este. Esta panza se ve más natural, vean. Se ve más natural, pero este es desde noviembre, diciembre, enero, febrero. O sea, ¿cuántos meses tenía? Como cuatro, cinco meses. Como cuatro, o cinco meses tenía, se supone de embarazada esta panza, se ve perturbadora. Y esta panza se ve menos voluptuosa. ¿Y esto que es? Esta panza es más reciente. Esta es desde el 18 de enero y vean la panza, se le ve diferente. cosa más rara esto esto de, de los influencers <risas> los influencers ecuatorianos eh, vamos a ver los comentarios de los comentarios que escribieron en el video paranormal, dice lo siguiente, vamos a leerlos dice bueno, a la chica Nicole pone, solo quiero estar con ella papito Dios, permíteme estar con mi bebé, aún no lo puedo creer eso fue hace dos días, me he quedado sin esperanza, sin razón para seguir adelante, dos días, solo quisiera que el tiempo se pueda retroceder, no creo que lo que sucedió en nuestro hogar, y bueno, vamos a ver la gente que dice, hola muchachos, Dios les dé mucha fuerza y, y fortaleza para mi China, Dios les la levantará, Él conoce tu corazón, Santo cielo, quedó impactada. Fuerza primero, Dios, que todo va a estar bien con la China. Eh, ¿Qué cantidad de orbes se ven en el video? Ni quiera Dios eso, me dio miedo. En el nombre de Jesús se ve a todo el espíritu maligno. Dios bendiga en grandemente sus vidas jóvenes. Lo que tienen que hacer es tener un encuentro con Dios y aceptarlo en su corazón. Que Dios te bendiga y te proteja siempre en el nombre de Dios. Fuerza China, Nicole. Dios tiene el poder de liberación. Solo Él bendiciones. China, la oración tiene poder, vamos todos a orar y a reprender todo espíritu de maldad, lee el Salmo 91, Dios mío, Juanca tiene que eliminar ese tatuaje y los dos tienen que buscar a Cristo, oh my God, eso es el mismo, lo anda en su cuerpo, tienen que borrarse ese tatuaje lo más pronto posible, que Dios los cuide y proteja, busquen de Dios, múdense de casa y busquen de Dios mucha fe, Dios mío, fuerte eso me dio hasta miedo, la sangre de Cristo tiene poder. Hablen con un pastor. Ay, Dios mío, se ve y parece algo de terror que busquen de Dios. Qué increíble. Veo el video una y otra vez y no creo lo que veo. Amigo, oré con, con Dios con toda su fe. Desde el corazón, háganlo. No lo pienses más. Busca en persona verdaderamente cristiana para que te ayude y tú reconoce en tu corazón que necesitas a Dios. O sea, todos hablan de Dios. Dios los guarde. Dios en tu mano pongo la vida bien feo eso que energía tan fuerte debe ser real, porque con eso no se juega, así es muy fuerte lo que se mueve, Jehová es mi pastor, hay que orarle mucho, Dios te va a sacar adelante, hola chicos, primeramente tiene Juanca que borrarse, este tatuaje de la espalda, si no siempre va a, ver, a estar con ustedes, mostrándolos hasta por su familia, hazlo por su familia, inclínense y piden, pídanle a Dios que todo pueda, y lean con mucho fe el Salmo 91, Dios los bendiga y todos hablan de Dios, ¿eh? Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Nadie dice, pinche video chafa, más pinche mentirosos no pueden ser. Eh, nadie dice eso, nadie dice, están eh, engañando a la gente, dejen de ser charlatanes. Nadie dice eso, todos dicen que Dios los cuide, que corren ese tatuaje, que qué feo video, que la sangre de Cristo tiene poder muchas veces las personas hacen tatuajes por hacérselo por gusto y con ningún significado muchas veces el corazón de las personas no son buenos y confiamos para que marquen nuestros cuerpos con fin de desconocidos, Dios guarde su hogar les aconsejo que una persona con mucho de Dios vaya a reprender su casa, Dios los proteja de todo, pero o sea, todos hablan que, que de Dios, o sea, nadie habla de que el video es una charlatanería de la más falsa que haya visto he visto videos del payaso de la toledo, más creíbles que uno de estos, no puede ser posible y pues bueno aquí nuevamente el video de la clínica y estos videos que ya vimos, como ven todo ese chisme de la china, Nicole, yo hasta el día de hoy no conocía a esta mujer, no conocía que existía ni mucho menos que le había pasado un, un fenómeno paranormal, ese video es de los más tontos y absurdos que yo he visto y ahora dicen que ya perdieron al bebé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que haya sido un invento de que hayan tenido un bebé y ahora que ya lo perdieron? ¿Ustedes qué, qué creen con todo eso? Gracias a Carlos Rabán por 10 pesotes, mi hermano. Gracias, mi hermano, por apoyarnos con los super chats Gracias por esos 10 pesotes. Pues bueno, aquí también la gente está opinando mucho sobre... Dice que borraron los otros mensajes. Ah, Prueba dice que borraron los mensajes. Pero de seis mil o de 60 mil, ¿no? 60 mil comentarios tenía. No manches, 60 mil comentarios. Yo no sé estos tipos si ¿sí? eran verdaderamente famosos o con esto ya se hicieron más famosos. Ya me dio hambre de tanta risa, dice Juan Pineda. Es un show de los peores de vergüenza ajena. Es un show, gente. Yo creo que ese es un mero show, estos chicos están muy jóvenes, se les hace fácil engañar a la gente, eh, jugar con eso no se me hace responsable, y obviamente los videos son absurdos, son totalmente absurdos, está muy sospechoso, show como los de Yao Cabrera, son iguales, ¿no?, ya tenemos poco tiempo de transmisión. Vamos a ver qué nos han mandado otras cosas al correo, al WhatsApp. La gente está este estaba pidiendo que habláramos precisamente de este video que se hizo paranormal, que se hizo muy famoso. Dicen, ni las tías evangelistas de mi cuadra se comerían tanta mentira. <risa> <risa> dice la leyenda que si ves más de cuatro videos de esos chavos tus codos se ponen cenizos dice Juan Carlos Robles bueno, vamos a ver qué más tenemos, aquí nos han mandado videitos, saludos a desde Paraguay, por aquí cada vez hay más incendios dice nuestro amigo de Paraguay, un abrazo a toda la gente que es de Paraguay, vamos a ver este video que nos han mandado <risa> vamos a ver de qué trata este video antes de que, de que nos vayamos voy a compartirles pantalla quitar esto de tener pantalla compartir pantalla compartir pantalla ventana whatsapp compartir listo listo vamos a ver qué vamos a ver de qué trata este video. Como una escuela abandonada, a esta o, o una escuela en el noche? un uh y -huh. y de y el de los, el de los, eh, no, Este video es si es, está aterrador eh, porque pues se supone que es como el velador de la escuela está grabando que tiene que ir a apagar los ventiladores y están está grabando que se mueven las sillas todas se mueven juntas pero lo que me causa inquietud es que él no se ve espantado de, de que las sillas se mueven incluso entra al salón y con el solo ruido uno ya estaría la verdad eh, huyendo del lugar pero él sigue quedándose ahí y, y ve cómo las sillas se están viniendo hacia la puerta y él sigue estando ahí. Entonces eso, ver que se, que se vea tan normal, se vea tan tranquilo, no me parece que, que sea natural. Eh, puede ver a alguien que esté arrimando las sillas y que obviamente el video lo estén haciendo como para causar miedo, porque alguien que ve un salón con tantas sillas y que las sillas se estén moviendo solas, pues eh, no creo que actúe tan de esa forma no tan normal okay. vieron, sí si se ve si sí se ve de miedo ¿no? dice, si no si no se asustan, conozco gente que trabaja de eso y nos cuenta dice Cadeña puede ser que ya está acostumbrado, si estuviera en el lugar del señor, tampoco saldría corriendo si ya lo he visto más de una vez el fenómeno, dice Serena Pil seguro se llama Willy el conserje yo ya estaría corriendo raudamente, dice Juan Molinas yo era un castillo de estilo romano para Melissa. Debe ser que está acostumbrado a ese Frank y flan, Franco, Pero estaría bueno que si este fenómeno ya le pasa muchas veces, que hubiera más videos de ese... de esos momentos, porque ver algo así sería increíble. A mí me parecería increíble ver algo así y poder captarlo en video sería espectacular, porque claramente eso sería una evidencia paranormal real y daría mucho miedo, está de noche, está solo, solamente se está grabando él, y, y, y las sillas se están moviendo solas, da miedo. Mira, dice Bugi, ¿Por qué esos exploradores van a un lugar y enseguida graban algo paranormal? Y la gente que vive años alejada de gente, y en zonas rurales nunca les pasa algo así. tiene razón, mi hermano Bugi. Hay, hay mucha gente que que sí eh, ha vivido toda su vida como solitario, en lugares así como abandonados, las mismas personas que están en estado de calle y que se meten a dormir a cualquier lugar y no les suceden cosas así paranormales y los exploradores paranormales van y, y les suceden eh, todos los días, todas las noches. A lo mejor estaba borracho y ese día fue cuando tembló, dice el Lobo Solitario. Eh, Maru un abrazo, gracias Maru pero si sí pasa, pues se acostumbran pero si sí les pasa, solo se acostumbran dice de Figili MC la verdad también las escuelas de noche dan, dan un poco de miedo porque durante el día está completamente con ruidos, hay risas, hay niños pero cuando todos se van y toda la, la escuela queda en silencio por las tardes y comienza a oscurecerse y cada salón se, se oscurece, no tiene luz, los salones están completamente oscuros, eh, se siente esa ausencia de, de energía, se siente que no están los niños, se siente una soledad muy fuerte y causa inquietud, parece que las escuelas son lugares que dan miedo, sí dan miedo las escuelas. En mi escuela dicen que sale una chica de blanco, nunca he visto nada, dice Kip. ¿En qué escuela vas, mi hermano? Una chica de blanco. Pero ¿a poco sigue habiendo veladores en las escuelas? Eso era antes, sería hace mucho tiempo el video, dice Antonio Tobar. Sí, también, ¿no? No sé si haya veladores en las escuelas porque, bueno, sí se pueden meter a robar equipo de cómputo si es que hay escuelas que, que lo tengan, pero en esta escuela se veía que no había equipo de cómputo, ¿no? Dice Daniel Alejandro ¿Nunca te tocó hacer pijamada en la escuela? Yo sí, ya sé mucho miedo. No, Daniel Alejandro, fíjate que nunca me tocó una pijamada en la escuela. Trabajé de seguridad cuando tenía 20 años en Sam's Club en la noche. Se quedaba una sola persona de seguridad. Estando sola me pasaron fenómenos que al principio me espantaron, pero después ya no. Dice Serena Pil que ella trabajaba de seguridad en un Sam's Club en la noche. Uy, oh, Serena, sí, sí, ha de dar miedo ser un guardia de seguridad en estos lugares no en un centro comercial o en algo así sí daría como como inquietud estar de noche en esos lugares serena nos deberías de contar más de tus experiencias en estos lugares <risa> hay países donde sí los hay en ecuador es muy común y creo que en sudamérica por la delincuencia dice figili mc Sí pasan, pero son sutiles, no como estos que fabrican fake. Es que las escuelas antes eran panteones, dicen Juan Carlos Robles. En esa escuela hasta los fantasmas saldrían corriendo de ahí. Quiero que me cuide Serena, dice Cardeña. Cardeña quiere que lo cuide Serena. Trabajo en el aeropuerto de noche y me han espantado varias veces, dice Marco Castillo. Estaría bueno que nos que nos eh, contaran sus historias de cuando han trabajado en la noche y qué les ha sucedido, ¿no? Yo fui seguridad y me pasaban cosas, pero en lugares históricos, dice Elías Faure. <coughs> The School Man Force dice que él tiene eh, pensado buscar un trabajo de guardia de seguridad. Serena nueva no la conocía, dice Kip. No manches, Serena ya tiene rato aquí ya tiene rato aquí, que usted no la hayan visto, no es mi culpa, no sé dónde, no sé por qué no la hayan visto, pero Serena ya tiene rato aquí, ¿eh? Se les ha escapado a toda la, a todos los ojos de todos estos, este, acosadores, Serena se les había escapado hasta el día de hoy que vieron su foto, ya dijeron, a ver, esa Serena, no la habíamos visto bien, <risa> qué acosadores son, Mucha presión psicológica, dice David Zurita. Historias de horas de fuego en los panteones. <coughs> mi, mi sueño es, es seguridad de un panteón, dice Prueba. Eh, Se escucha rara la voz. Sí, Gustavo, tengo, tengo ronquera en la, la garganta. En la Universidad de Bogotá trabajé un tiempo en logística. Las personas de seguridad y mi jefa me contaban que en el baño de la sede de arte se cierran puertas y abren grifos. Ya es normal para ellos. Dice Andy, que trabaja en la Universidad de Bogotá. Un tiempo. Se espantan ahí también. Eh, Elías Faure dice que en un puerto en el, en el que veían sombras con cascos. <coughs> Yo sí la había visto a, a Serena ya, novio robot ya había visto a Serena, ya le había echado el ojo. Yo trabajé hace muchos años en acuño, de, en un acuño de ancianos abandonado como velador cuando era muy joven y renuncié porque había cosas que no tenían explicación. Dice Chepe Carrillo, que renunció porque había cosas que no tenían explicación. En mi pueblo hay una cueva llamada Casa Rayo. Mucha gente se ha perdido ahí y si vas, regresas mal de la mente. Es que la Universidad de Bogotá antes era un panteón. Yo trabajo de seguridad, en este momento estoy trabajando, ya hace siete años casi, dice John John Whitman. ¿En serio eres guardia de seguridad, mi hermano? ¿Qué cuidas? ¿Qué te ha pasado en las noches? Cuéntame. Un día saqué una fotografía en un salón de clases. Mi trabajo eran dos niñas y... Y salió también la sombra de un hombre junto a ellos, dice Alej Romeo. Es que la Universidad de Guatemala antes eran panteones. Eh, hola, ¿cómo estás? Saludos, José Ponce también. Dice Gustavo Ángel, que si me considero una persona espiritual. Si sí, me considero una persona espiritual, mi hermano. Creo, creo en, la, en las cosas espirituales. Tengo un video en donde me prenden la bocina que ya no sirve, no tiene cable, dice Marcos Castillo. Te prenden una bocina que ya no funcionaba. O sea, hay fenómenos paranormales en todos lados, no como la de la China Nicole que se inventó un video falso que le echaron un kamehameha, bru la bruja y demás. <tose> <tose> <tose> Mías nuevas bravos, pruebas bravos, de aquí. Dice Kip que... Puros problemas se traen si se enamoran aquí en el chat. Bueno, gente, son dos horas de transmisión ya. Eh, pues eh, tuvimos varias cositas el día de hoy. Hablamos precisamente de ese video que, que se volvió viral, que es paranormal. Ya vimos que a mí me parece la verdad que es completamente falso, que es una charlatanería por parte de estos dos chicos. Pero si ustedes opinan que el video es real y que... Lamentablemente la mujer perdió al niño, pues están en todo su derecho. Eh, dice Juan René Córdoba: Yo trabajé en Copel de Villahermosa y espantan. Aparecen piececitos de lodo en los espejos que están hasta el techo y en los pasillos, aparte del sótano que también te arrojan cosas. Juan René Colorado. ¿A qué hora hablas de Belinda y Nodal? Eh, Habla un día del investigador JJ Benítez. Yo me enamoré de Carla Sánchez y ya saben cómo Acabó Pone el ángel Oxlack Vamos a poner el ángel antes de irnos Y mañana recuerden Que tenemos a las 9 de la noche Una transmisión especial porque nos va A acompañar el buen eh, El buen compañero youtuber eh, Franz que Estará con nosotros y entonces Le vamos a hacer muchas preguntas sobre sus Exploraciones, sobre Los misterios de Perú sobre cómo ha sido su vida como youtuber, sobre cómo empezó, sobre si gana mucho dinero gana poco, cómo se pagan los viajes, para que conozcan un poco su, su canal y demás. Y, y nos va a hablar de, de misterios que ha encontrado, también de su experiencia con la ayahuasca, porque él eh, fue a un lugar donde tomó ayahuasca y que nos platique qué fue lo que sintió, cómo fue su experiencia con la ayahuasca. Y si es cierto que se puede espiritualmente comunicar ya con la naturaleza y demás, etcétera, vamos a ver todas las experiencias de este buen amigo Franz, mañana a las 9 de la noche y mientras tanto también mañana tenemos video nuevo en el canal, espero que esté mejor y si estoy mejor pues voy a estar en mis redes sociales, voy a estar más presente, voy a, a procurar vencerme a mí mismo, vencer la enfermedad, vencer los tiempos malos, pienso a vencer todo con con la ayuda de todos ustedes, con su apoyo, con sus chats, con sus regalitos, con sus likes, con sus estrellitas, con todo eso que me anima a, a seguir haciendo contenido, y creo que eh, han sido días malos, como les digo, no ha sido el mejor inicio de año, ni el mejor de mis momentos para nada, eh, personalmente, eh, en todos los aspectos, no, no estoy bien, pero al menos estoy consciente de que no lo estoy y de que, de que puedo salir adelante, ¿no? Por muy difícil que vea el camino, por muy pesado que lo vea, por el desánimo que ya tenga, por las enfermedades que tenga y demás, sé que la vida es un sub y baja y que pues hoy puedo estar mal, pero mañana puede ser que, que todo mejore. Así que espero que, que cada día que, que amanezca sea mejor y mientras ustedes estén aquí, pues me van a ayudar bastante a, a llevar, a llevar mi, mis momentos malos, y mi temporada mala, eh, si yo les hago, les hago les soy útil, les ayudo en su vida a entretenerse, a, a no sentirse solos y demás, pues qué, qué bendición que, que nos podamos apoyar de esa forma, les agradezco mucho a todos, los quiero bastante, eh, espero mañana estar en mis redes sociales, y están más presente y nos vemos aquí en la noche, para la transmisión con Franz, a las 9 de la noche, y tengo videos durante el día, espero que sí, y a ver si hago una transmisión en la tarde, no sé, depende de mi ánimo, a ver cómo estoy, los quiero mucho, descansen, y nos vemos en mis redes sociales, no me, no se olviden de mí, eh, ténganme presente, vean mis cosas que subo en mis redes sociales, eso me va a ayudar para, para que yo siga aquí con ustedes, y no desaparezca, como, como como muchos otros youtubers, que después ya los olvidaron, gracias a todos, los quiero mucho, gracias chicos, a todos, descansen, gracias Buki, gracias Mía, gracias José,